Yo quiero darte bebé, y no son consejos No puedo olvidarme tu piel frente a mi espejo Le llego a tu cuerpo siempre que manejo Sé que eres peligro pero nunca me alejo El calor de tu cuerpo me quema por dentro o Se siente una llama calda fuego lento Lo sientes, lo siento, te siento me siento Si le elevado el elevador, tú estás a ba'ol. No fliéme en cuanto vaya, tú quieres este rol. Aunque no estemos en Chile, tú vas a sentirte en Yo quiero El mar, tu cuerpo frente al mar mm